Versos 4, 15, 16 y 18. Si decimos que la vida del hombre natural es una continua contienda contra lo que él llama su suerte o su destino, no estamos descubriendo ningún misterio. Sin embargo, en verdad, esta batalla que el hombre natural mantiene no es contra el azar o los designios del destino, es contra Dios. Pero de ese lugar, de ese campo de batalla en el que tan solo hemos sido capaces de acumular derrota tras derrota, venimos todos. Y en esto somos identificados con estos hombres de los que habla el profeta Isaías cuando dice ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿Cuántas veces te recuerdas menospreciando a Dios o incluso blasfemándolo? ¿Cuántas veces lo culpaste de las consecuencias de tus malas decisiones? ¿En cuántas ocasiones negamos o maldijimos la buena voluntad de Dios solamente llevados de nuestra arrogancia y nuestra necedad? ¿O acaso nunca decidimos darle la espalda a quien nos presentó las buenas nuevas del mensaje de salvación solamente porque el rencor y la amargura gobernaban nuestras vidas. Todos hemos sido hijos rebeldes, y algunos aún lo son. Hijos rebeldes y aún más, como dice el profeta Generación Mentirosa. Esa es nuestra condición. Y estando en ese estado, Dios se manifestó a nuestras vidas, ofreciéndonos la posibilidad de ser regenerados solamente por la fe en el sacrificio de la cruz, llevado a cabo por su Hijo Jesucristo. ¿Y esto por qué? Por pura gracia. Sí, amigo mío, Dios nos habla sobre su condición de Dios sublime, alto, santo y eterno, al tiempo que nos dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu junto con una promesa de avivamiento para aquellos que con un corazón contrito y humillado se acerquen a él nos presenta la posibilidad de dejar atrás la esclavitud del pecado la posibilidad de ser expuestos a la verdad de Dios y que ésta nos transforme en hombres y mujeres libres como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿Al de aquellos burladores y rebeldes que permanecerán en su castigo, o a los hombres y mujeres libres, a esos quebrantados de corazón? A aquellos a quien Dios dice, Porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas, que yo he creado desde el corazón misericordioso de Dios nos llega esta promesa he visto sus caminos pero le sanaré y le pastorearé y la daré consuelo a él y a sus enlutados él ha visto tus caminos ha visto y conoce las miserias de tu corazón conoce esos pensamientos viles que aún hayan cabida en nuestro corazón ha visto y sabe cuántas veces nuestras esperanzas no pasan por sus propósitos, o cuántas de nuestras ilusiones son vanos caprichos de nuestra carne. Pero les sanaré, dice el Señor. Aun conociendo nuestros fallos, o mejor dicho, porque conoce nuestros fallos, nuestros errores, Él nos dice, te sanaré. Desde nuestra carencia, desde nuestra debilidad, desde nuestra enfermedad y nuestra esclavitud, nosotros no podemos alcanzar ser libres, sanos o salvos. Por esto, Dios, desde su santidad, desde su poder y omnipotencia, pero sobre todo, desde ese corazón misericordioso, decide alcanzar nuestras vidas por la persona de Cristo y poner a nuestro alcance la salvación y la sanidad para nuestras almas. «Y te pastorearé», como dice el Salmo 23.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 necesitamos ser consolados a lo largo de la vida enfrentamos muchas pruebas pero cada prueba que enfrentamos nos ayudará a crecer a depender más de la gracia y la misericordia de Dios pues es lo único que va a poder mantenernos firmes en medio de esa prueba su gracia y por esa gracia estamos hoy donde estamos Cristo es nuestra salvación pero también nuestra fortaleza, poder y sustento. En el tiempo de la dificultad pongamos toda nuestra aflicción a sus pies. Llevemos a los pies de Cristo nuestras incertidumbres, dolores, miedos y debilidades, pues Él es nuestra esperanza y nuestro refugio. Y solamente me queda dejaros unas palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 8, versos 35 al 39. ¿Quién?